Soy incapaz de tirar una caja de zapatos. Me encantan las cajas de zapatos. Cuando no están estropeadas, me encanta decorarlas. Vamos a hacer una decoración navideña con esta cajita. Porque aquí podemos meter algún regalo en estas fiestas. Lo primero que hago es tapar las esquinas con cinta de pintor o cinta de carrocero. De esta forma evitamos que las grietas de las esquinas se vean. Así que vamos a cubrir todas las esquinas de la caja con la cinta de carrocero. El siguiente paso es pintar la caja con gesso o imprimación, ya que tiene un satinado donde la pintura es difícil que agarre. Así que una capa de gesso y solucionado. También taparemos las letras o dibujos que pueda tener la caja. Así también proporcionamos una base blanca sobre la que trabajar. Si tu caja tiene mucho color, puedes aplicar dos capas de gesso para taparlo. Para este trabajo voy a utilizar servilletas plastificadas o servilletas enteladas. Vamos a necesitar dos trozos de bolsa de plástico. Corto la servilleta por la mitad y la voy a colocar sobre la bolsa de plástico. La bolsa debe ser un poco más grande que la servilleta. Para el entelado voy a utilizar goma laca. Es un producto muy fácil de conseguir ya que lleva mucho tiempo en, en el mundo de las manualidades. Y es una especie de barniz aceitoso que penetra muy bien en la servilleta y la deja con un resultado espectacular. Hay quien utiliza para entelar servilletas otros productos, pero a mí me va muy bien con este. Lo aplico por una cara de la servilleta y de forma que se quede mojada, bastante mojada. Es decir, que veáis que el producto traspasa la servilleta. Vamos a cubrirla por completo con la goma laca y... Le damos la vuelta para poder aplicar el producto por la parte de detrás. No tengas miedo que la servilleta no se rompe con este producto. Una vez hecho esto, vamos a dejar que la servilleta se seque por completo. Vamos a hacer lo mismo en eh, la, los trozos de servilleta que vayamos a utilizar para la decoración. Una vez secas todas las servilletas, como veis... Vamos a aplicarle una capa de pintura Ya que queda semi-transparente Así que con la capa de pintura blanca Por la parte de atrás Los colores quedarán perfectos Ya no queda la servilleta transparente Pintamos las servilletas por detrás Con la pintura acrílica blanca Y las dejamos secar Una vez seca la pintura Ya tenemos las servilletas preparadas Enteladas Y ya las podemos recortar con tijera para definir mejor los motivos. En este caso voy a recortar las campanas. Como veis se despegan perfectamente, no, no se quedan pegadas en el plástico. Ya tengo mi servilleta preparada, pero primero voy a darle color a la caja. Voy a pintarla con pintura a la tiza de color verde. También puedes utilizar pintura acrílica porque hemos puesto una capa de gesso, así que puedes utilizar a la tiza o acrílica la que más te guste yo he cogido este verde porque me... es un color que lo veo muy navideño pintaremos el interior de la caja y el exterior una vez seca la pintura ya podemos colocar nuestras campanas para decorar por ejemplo la tapa las campanas como veis las he recortado como ya os dije anteriormente con una tijera y ahora vamos a aplicar el pegamento Aplicamos una capa generosa de pegamento, ya que al estar entelada la servilleta está como muy rígida. Así que la empapamos bien de pegamento para que se pegue perfectamente en la caja. Una vez la hayamos empapado de pegamento, la colocamos sobre la superficie. Y con el pincel y un poquito más de pegamento vamos a ir ajustándola para que quede perfecta. En el caso que veáis que la servilleta está demasiado rígida para poder trabajar sobre ella, aplicamos agua con un pulverizador para que absorba un poquito de humedad y se quede más flexible. Seguidamente aplicamos el pegamento por detrás y hacemos la misma operación. Y de esta forma vamos a ir cubriendo todo el lateral de la caja con estas campanitas tan chulas de navidad. Una vez seco el decoupage vamos a decorar el resto de la caja con un esténcil de estrellitas y pintura acrílica de color dorado. Sujetamos muy bien el esténcil y con una esponjita y muy poca pintura vamos a ir marcando estrellas. Con la misma pintura y un pincel de cerdas duras, vamos a hacer la técnica del pincel seco. Muy poquita pintura y vamos a pasar el pincel por el borde de la caja. Es muy importante para que te quede este efecto que sea un pincel con cerdas duras. Y por supuesto descargar el pincel y dejar solo un pequeño rastro de la pintura para que no queden pegotes. Ya tengo mi cajita decorada con las estrellas Y como toque final vamos a aplicar una capa de barniz De esta forma protegemos el trabajo Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestra preciosa cajita navideña Para llenarla de dulces y regalitos navideños Como siempre espero que te haya gustado este vídeo Si es así dedito arriba, dame like y déjame un comentario